Muy buenas tardes a todos, agradezco la presencia de toda la, la comunidad del Campo Juan Gómez Milla que nos acompaña y también de eh, Farideh Serán, ¿verdad? que en este caso representa a la eh, rectoría. Eh, mis palabras en realidad van a ser muy breves, pero quisiera recordar en primer lugar algo de la, de la, de la historia de los procesos de deliberación en la Universidad de Chile, ¿verdad? que eh, han logrado eh, a lo largo de, de muchas crisis diferentes, y eso aquí se ha recordado, han logrado eh, superar esas crisis ¿verdad? y además han dado un fruto que yo creo que nos pertenece a todos. Eh, incluso en eh, los peores momentos de la intervención militar a partir de los años 70 en nuestro ámbito se crearon espacios y colectivos que mantuvieron los principios de una autonomía incluso, insisto, en esos peores momentos y creo que es importante recordarlo ahora porque a lo menos en ese momento teníamos conciencia de lo que habíamos perdido y eso es lo que creo que tenemos que tener en cuenta ahora Mientras sigue existiendo entonces la conciencia de lo que se había perdido y gracias a ella pudimos seguir resistiendo de muchas maneras eh, y luego recuperar lo que podemos llamar una democracia universitaria con sus peculiaridades reconocemos verdad no es una democracia como la que conocemos eh, en el mundo político habitualmente y esa esa forma primera verdad que recuperamos a partir de 1990 evolucionó hacia fines de esa década eh, a los estatutos y a la concreción de los estatutos que actualmente eh, nos gobiernan. Se ha argumentado, y recientemente, que nuestro actual sistema está lejos de ser perfecto, y eso seguramente es cierto. Sin embargo, es el resultado de un largo proceso de liberación y de creación de consenso, y que por cierto puede seguir mejorando y evolucionando gracias a la capacidad de los propios universitarios no de una fórmula impuesta desde fuera eso me parece clave la fórmula que se nos quiere imponer ahora en la actual ley que está enfrente al Parlamento eh, atenta de manera clarísima contra aspectos sustantivos de nuestra vida universitaria e impide por sí misma toda futura deliberación y evolución consensuada usando el mecanismo ¿verdad? del financiamiento del sistema eh, universitario estatal, cierra simplemente el camino a la expresión de las decisiones de las comunidades universitarias. No solamente de nuestra universidad, sino que de todas las del sistema. Y por estas razones, creo que es necesario ahora apoyar con fuerza y convicción todas las acciones que contribuyen a modificar sustancialmente el actual proyecto y si la universidad ha demostrado en otros momentos su capacidad de resistencia y su fortaleza como una entidad autónoma, esperamos también que en este momento, sin debilidad y sin ambivalencia, podamos hacer frente a una ley que se nos quiere imponer pasando por encima de la historia y de los procesos de deliberación que siempre nos han caracterizado como universidad. Eso.